La gente, vamos a continuar con el tema del Essential y el plugin eh, Essential Chat. ¿Sí? Eh, no los quise marear en el video anterior eh, porque eran muchas cosas. Así que este video voy a dejarlo sin corte y que salga como quiera. Tengo todos los pelos parados. Disculpen, eh, pasa que hace mucho calor. ¿Qué hace el Essential cuando nosotros tenemos un servidor donde básicamente el servidor tenga mmm, ponele 120 personas? 120 jugadores hablando a la vez es un quilombo ¿no es así? bueno la esencia del chat te da la posibilidad de reducir ese, esa cantidad de mensajitos de todos los jugadores ¿sí? del spam le puedes agregar mil o no sé 500 bloques a la redonda, ¿sí? Para cada jugador, ¿sí? ¿No? El de Survival está hablando con 5. Entonces, todo ese chat de espamento lo lee en todo el mundo. Entonces, para reducir eso, lo que hace es que eh, nos da tres canales: el local, el mundo y el de preguntas. ¿Sí? El local es eh, a la redonda, en bloques, o sea, dentro de la circunferencia, dentro del diámetro, dentro del el radio de una esfera como decirlo ¿sí? de un jugador que esté parado por ejemplo yo soy un jugador y a 10 bloques adelante mío 10 bloques atrás 10 bloques a, en este caso ¿no? a la derecha o a la izquierda un jugador que esté dentro de esos 10 de límite me va a poder leer ¿O otro no bueno acá voy a hacer una prueba voy a volver acá y voy a hacer una prueba ¿sí? pablo me si yo soy, Pablo es un jugador y yo soy César, ¿sí? yo pongo hola y okay, si cambiamos el chat Pablo me puede leer. ahora, miren vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 ahí está, 12 ahora yo pongo hola ¿sí? y como ven Ceci no me puede escuchar porque está a 10 bloques míos, a, a 12 bloques míos. Entonces no me puede no, puede no me puede leer. Yo le digo escuchar, pero en realidad ya entiende, ¿no? Que es leer, ¿sí? Ahora, si nosotros nos acercamos un poquito, por ejemplo, acá, y ponemos hola otra vez, Ay", hola otra vez, y cambiamos a Ceci, Ceci me va a poder escuchar. Eso es el Local y dentro del servidor, dentro del chat, dentro de lo que es el chat, va a estar una L entre prefijo delante de lo que es eh, el jugador. Por ejemplo, Lucas, L que es el prefijo, hablando en local, está hablando con Pablo, por ejemplo, acá, así nomás. Entonces, otro jugador que está lejos no me va a poder oír. ¿sí? Eso lo vamos a poder configurar y lo voy a mostrar otra vez en las dobles pantallas, porque lo tengo algo así medio kilopado porque no lo voy a editar. Eh, eso lo que hace y lo que cambia es esto, pero como dije, o sea, si estás en un mundo survival o cosas así, básicamente... Ponele 1000, ponele 500 bloques, o sea, no hace falta, la idea es que se reduzca la cantidad del, del spam del chat de otros mundos o de otras conversaciones que están eh, en otro planeta, por decirlo de una manera. Bueno, ahora vamos a pasar sobre los comandos, eh, digo los permisos, los permisos de, eh, del, chat, del chat local lo tiene básicamente es normal. O sea, escribís una palabra normal y está a un rango de distancia que otro jugador lo puede o no leer. Ahora, si nosotros queremos que eh, leer el chat, pero que sea de un, de un rango específico, por ejemplo, yo tengo, hay jugadores que son policía y... Que usen eh, el modo espía de los chats en general para ver si no hay nada turbio, por decirlo de una manera. Entonces vas a poder colocar este permiso que es el que está primero, que dice essential.chat.spy. Eso es lo que hace es para jugadores, por ejemplo, un moderador, puede ser como un moderador, puede ser como un policía, puede ser como un ayudante del policía o no sé, tu rango que hayas inventado en tu servidor ¿sí? ahora para que las personas puedan hablar de mundo a mundo ¿sí? van a necesitar el signo de admiración si se fijan dentro de la configuración te está dando entre paréntesis qué signo es para poder hablar eh, a todo el mundo ¿sí? En el chat de lo que es el Minecraft es un signo de admiración y se va a poner, se va a poder poner hola. Pablo me dice hola yo sin los, a, a un chat general entre todos, ¿sí? eh, y como ven, yo lo puedo escuchar. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, a Parcelas, ¿sí? y vamos a hacer el viceversa para no cambiar la pantalla, ¿no? y Pablo pone, bueno, el Ceci pone hola con el signo de mediación adelante me va a aparecer un prefijo delante de mi de mi, de mi nombre de mi nick que dice entre corren, entre paréntesis mundo eso quiere se identifica que está hablando al mundo o sea a los mundos en sí, ¿sí? es como usar la, los poderes de, de, de goku que le habla mentalmente con fulano que está tomando mate en china bueno básicamente eso eh, eso es lo que eh, facilita la verdad facilita mucho la reducción de chat para, jugadores, para servidores con mucho con muchos jugadores activos con mucha capacidad está muy bueno está muy bueno pero como dije el tema de la radio no lo pongan a 10 no lo pongan a 20 no lo pongan a 30 pónganlo a 1000 o a 500 de radio total la idea es reducir un poco el tema del, de la charla ¿no? no hace falta ponerlo a 5 o a 4 bloques no, pónganlo a más ahora, si ustedes esto es muy difícil la verdad, de incorporarlo a los jugadores en sí obviamente, no? porque no están acostumbrados a usar el signo de admiración para hacer una pregunta un chat para preguntas, un chat para el mundo un chat para el local o cosas así es muy difícil pero si tu servidor a todo el mundo le gusta y se lo incorporas para reducir un plugin alternativo que tengas te va a facilitar la capacidad de memoria y la capacidad de RAM porque no estás, usando, no estás aplicando otro plugin y ese plugin no está trabajando a, al pedo, digamos, ¿no? ya está incorporado, recuerdan, el Essential Chat ya está incorporado y pueden facilitar, facilitar el tema del eh, exceso de chat de toda la gente ¿Sí? Recuerden que abajo de la descripción o seguramente algún emoji, emoji o algo que le coloque al, al video se van a dar cuenta que tienen que mirar el tema del de, eh, formato Para las personas que recién ven este video Tengo un video donde explico para qué es el uso de los formatos de chat que Puedes agregarle los grupos, puedes agregarle el tema de los mensajes si quieres que se estén adelante, atrás del nombre X no esto es todo a su todo a su como debe ser y cómo configurarse configurar los chats específicos para cada grupo como ven este es un ejemplo moderador policía pip si quieren saber más de eso pueden recuerden ver los vídeos anteriores que seguramente lo voy a dejar en la descripción o cuando finalice este vídeo desde allá espero que les guste y recuerden que voy a traer un plugin que es mucho más amplio mucho más amplio que el esencial chat pero se trata de la eh, si vos querés incorporar NPCs con misiones si querés incorporar eh, armaduras editadas, en eh, NPCs, eh, por ejemplo, no sé, algún animalito en particular, si los... Eh... Así que cuando, cuando se muere un jugador que le aparezca un cofre, hay un plugin que tiene exactamente todo eso lo que te estoy diciendo yo y no te va a hacer falta agregar plugins alternativos. Yo a los plugins alternativos le digo es que vos le agregas, por ejemplo, el que cuando muere el jugador se le caiga un cofre, un plugin. Cuando, muer, cuando para editar eh, los ítems, un plugin. Para editar eh, los NPC, otro plugin. Para editar... Eh, para... ¿Viste? Son muchos plugins alternativos, cuando en realidad capaz que un solo plugin te da todas esas alternativas.